Te gusta que es bien, tu conexión de internet. Ahora tienes a tu alcance satélite internet. Limpio, privado, y sin intrusos. Instala una antena parabólica en casa, y paga lo mismo, que una conexión normal, pero a velocidades, de hasta 30 megas de acceso. ¿Prefieres 100 megas y que sepan lo que haces? ¿O 30 megas y que solo lo sepas tú? Comunícate con Energetics Calla y en unos días, disfruta de privacidad plena. el mundo se adentra sumiso en su tercera guerra mundial oculta y silenciosa, los mercados financieros, especialmente el Dow, sigue fijando cotas de récord de alzada y está en el 16.371 y el 16.500 está casi garantizado. Si días atrás hablábamos del comienzo de una corrección en el Dow Jones en los primeros días de enero. Hoy nos tenemos que retractar del anunciado, debido a la formación técnica que ha ido formando en el mes de enero, que corresponde a una onda 4 dentro del cuerpo de la 5, sin divergencias opositoras. En 30 minutos vemos con más detalle el zigzagueo que típicamente realiza, y que se define como etapa de acumulación antes de proceder a una nueva tendencia para cumplir con sus requisitos técnicos. ...sin que antes de realizar el impulso al alza... ...haga nuevos mínimos para cubrir la sección cíclica de la onda 5. Un corto en el 16350 con objetivo 16300... ...puede ser suficiente antes de poner nuevos largos... ...cuando se alcance los objetivos. y Es que a partir de ahí fijaremos nuevos largos... ...también con entrada en el 16350. Eso sí, en esta ocasión hasta el 16.500. El euro dólar hizo pico máximo el día anunciado dejando tras de sí un Higiman antes de llevarnos al 1.3600 y esto se anunció en el videoanálisis anterior. Pienso que seguirá a la baja en el swing trading por varias razones. Si hablamos de comportamiento técnico tenemos una divergencia bajista aunque por el contrario el cap que deja pendiente de cerrar en el 1.3777 nos permitiría volver a hacer una doble jugada que detallo en el gráfico de 30 minutos. Tras descender a la zona de 1.3554 se anuncia en Estados Unidos un dato de desempleo del 6,7% menor del 7% que era lo esperado y el mercado castiga las cifras elevando el euro dólar a la zona de resistencia 13668 formando un nuevo ciclo cerrando el viernes en la noche en el cuerpo de una onda 3 concluida y el descanso acumulativo de una 4 para prepararse nuevamente a llevarle al cierre del gap. La estrategia consistiría en preparar para abrirse posiciones largas en el 13668 con objetivo 13777 no tenemos divergencias bajistas y todo el suelo de la sopera ha ido formando divergencias que han ido cerrándose consecutivamente. Por eso conviene hacer ahora un trading y dejar el swing para cuando cierre el gap. Tan solo hay que aplicarse el dicho de que mañana a las 8 es el momento de comerse el bizcocho.